En estos últimos tiempos, en los que no es posible acudir a la comunión sacramental, acudamos a la comunión espiritual tan practicada entre los santos, utilizando para ello la oración sugerida por San Alfonso María de Ligorio. Con el deseo ardiente de recibir a nuestro Señor Jesucristo, oremos así. Creo, Jesús mío, que estáis vivo y verdadero en el sacramento. Os amo de todo corazón, y porque os amo, me arrepiento de haberos ofendido. Venid a mi alma que os desea. Os abrazo, amor mío, y me entrego toda a vos. No permitáis que me separe nunca de vos. Amén.